Mauro Icardi se cansó y le respondió a su hermana. El futbolista sorprendió al usar por primera vez Twitter para enfrentar a Ivana, quien desde hace varios días publica mensajes lapidarios contra Wanda Nara. Preocúpate en trabajar. Escribió. Si entre ellos pelean, los devora los de afuera, reza un fragmento de una de las frases más populares del poema Martín Fierro. Es lo que está pasando entre los hermanos Icardi, Mauro e Ivana. Desde hace varias semanas. La ex-gran hermano viene dedicándole lapidarios mensajes en Twitter e Instagram a su cuñada, Guandanara, a quien acusa, entre muchas cosas, de separar al futbolista de su familia. Punto, la plata me la paso por el F. Quiero a mi hermano de vuelta, ya sabes, asaditos, cartas. Risas, sobrinas… Todo eso que se disfruta con LXS Hermann X. Coma, le respondió Ivana a un seguidor en Twitter. Este mensaje enfureció a Mauro quien, por primera vez, decidió responderle a su hermana por las redes sociales. Como esto no va a pasar, preocúpate en ocupar tu tiempo que desperdicias en TW con pavadas en trabajar. Coma Comenzó enojado el futbolista. Mauro Icardi, a su hermana, preocúpate en ocupar tu tiempo que desperdicias en TW con pavadas en trabajar. Punto. Y siguió, ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros seis hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en TW. Chau. Obviamente Ivana recogió el guante y no se quedó callada. No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. No tienen una víbora atrás que les hace macumbas, y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. Deja de ser tan tonto y abrí los ojos. Volvé a ser el de antes". Respondió. Ivana Icardi, a su hermano, deja de ser tan tonto y abrí los ojos. Volvé a ser el de antes. Mauro Icardi se cansó y le puso un freno a las críticas de su hermana, ocupa tu tiempo en trabajar. Ivana Icardi culpó a Guandanara del mal momento que vive el delantero en el Inter, pero el futbolista le salió al cruce por redes sociales. Se pudrió todo entre los hermanos Icardi. Mauro se cansó de las palabras de Ivana y le respondió en duros términos. Todo empezó días atrás cuando la hermana del delantero argentino habló mal de Wanda Nara, la mujer de Mauro. Crónica de una muerte anunciada. Pobre mi hermano, ¿por qué sigue permitiendo esto?. Acá las bizarreadas no se permiten. Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría. En fin, se despachó por Twitter en referencia a la pérdida de la capitanía del Inter, y culpando a su cuñada por esto. Y este sábado todo se agravó. Ivana siguió con su descargo en las redes. Quiero a mi hermano de vuelta, ya sabes, asaditos, cartas, risas, sobrinas todo eso que se disfruta con LXS Hermanx. Coma le respondió a otro usuario. Y Mauro dijo basta y le salió al cruce en la misma red social del pajarito, a la vista de todo el mundo. Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo que desperdicias en TW con pavadas en trabajar. Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros seis hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en TW. Chau. ¿Cómo fue la durísima respuesta del 9 de la selección argentina?.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 Parece que en la familia Icardi las enseñanzas del Martín Fierro no calaron hondo eti el amor de Mauro por Wanda es más fuerte que la unión entre los hermanos, por más que esa sea la ley primera. Mauro Icardi se cansó y salió al cruce de Ivana Icardi, ocupa el tiempo que desperdicias, trabajando. El futbolista le respondió a su hermana con duras palabras y ella no se quedó callada. A través de Twitter, Ivana Icardi venía lanzando duras frases contra Mauro Icardi y sobre todo, contra Wanda Nara. Cansado de los furiosos tweets de su hermana, el futbolista del Inter se mostró enojado y salió a cruzarla. Todo comenzó con una serie de tweets que la ex participante de Gran Hermano estaba teniendo con un seguidor, ¿comes vidrio o no te pusiste los lentes para leer?.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 Preocúpate en ocupar tu tiempo que desperdicias en Twitter con pavadas en trabajar. Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio, lanzó el futbolista. Acordate de ver a tus otros seis hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. Chau, finalizó, furioso con su hermana.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 Le respondió Ivana, enojadísima. Luego, hizo un fuerte descargo e hizo revelaciones sobre por qué no espera ningún beneficio económico de su hermano. Otra cosita que quiero aclarar. Nadie está esperando nada de nadie. Mi mamá está casada. No separada como dijeron y tiene dos hermosos hijos mellizos. Trabajó toda su vida. Limpió casas, le limpiaba el culo a ancianos y desde el 2006 trabaja en una lavandería de un hotel, empezó diciendo. De mí digan lo que quieran. Pero de una persona que no puede contar su verdad no. Y si mi viejo y su mujer no están de acuerdo en mis ataques de sinceridad es porque viven en una casa a nombre de WN. Y obvio que no vas a morder la mano de la que te presta una casa, aseveró, desde la red social. Y si se las prestó fue porque antes de que yo entre a GH ella misma me dijo, ¿qué querés que todos vean que tu papá vive al lado de la villa vendiendo tortas fritas? Y sí, es lo que hay. Confesó. Otra que quiero aclarar. ¿Eso que dijeron de que me encapriché con cambiar el auto? ¿Quién les cuenta tantas mentiras? ¿Sí? Si yo ni auto tenía, usaba el de mi mamá. Mi hermano decidió regalarme uno para mi cumpleaños. No hablen al dope, please, siguió Ivana Icardi, en medio de su ataque de furia con Mauro Icardi,